Buenas noches, esto es Informe 420, soy Benito Díaz. Yo Arnau Alcaide y este es nuestro primero programa. Vamos a empezar esta serie de programas que se van a llamar Informe 420, Eso somos, lo vamos a hacer eh, los periodistas canábicos de Nuevo Cannabis, que es el medio que va a iniciarse en breve, con los compañeros de Marihuana Televisión que nos producen. Empecemos primero con, con un breve sumario de la información que, que os vamos a exponer hoy. Eh, en primer lugar, tenemos una proposición de ley del cáñamo. Eh, Benin, ¿qué, qué partidos la proponían? Pues sí, la, la proposición sobre el, sobre el cáñamo viene por una serie de partidos que ya han estado ahí apoyando otras iniciativas al respecto del cannabis, de la regulación del cannabis, como son Unidad Podemos, Esquerra Republicana eh, y H. Bildu? En grosso modo lo más importante es que se pide la regulación integral del cannabis, se pide a la EMS que eh, conforme con la regulación, la jurisprudencia europea que indica que el CBD debe poder comerciarse, se establece un límite del 1% de THC para los cultivos que sería superior al de la Unión Europea y se catalogarían como hierbas para fumar. Esto sería lo principal por, por esa noticia. Después, ¿qué, qué, tenemos? ¿qué más tenemos para este primer eh, episodio, este primer programa? Eh, el Epidiolex y su cambio de propiedad, ¿no, Arnaud? Sí, eh, eh, también eh, hablaremos del medicamento Epidiolex, que da de GV Pharmaceuticals, que ha pasado a Mar Pharmaceuticals, que es la filial española de, de Jazz Pharmaceuticals, y que eh, compone su medicamento más, más con más facturación, ¿no? No, no es que sea el más vendido en unidades, sino el que más, eh, que más dinero reporta. Vaya, no es de extrañar que, que le pide les esté dando dinero. A continuación, hablaremos de las máquinas expendedoras de, de cannabis que han sido incautadas en la Comunidad de Madrid. Que han sido pues 40 máquinas expendedoras. La empresa dice que, ha sido, que son máquinas de CBD, pero eh, ciertos, ciertos equipos de la policía lo han relatado de una forma muy distinta a, a medios de comunicación locales. Después has de eso. Pero la noticia te ha pillado. Sí, sí, no, ha sido. Ha sido un poco un poco complejo, la verdad. Eh, Después de eso vamos a hablar de la, de la regulación de, lo, de las asociaciones en Malta. ¿Es así, Arnaud? Efectivamente, efectivamente. Ha habido novedades desde que se destituyese a, a la antigua responsable de, de la autoridad del cannabis de Malta para la regulación. Eh, la responsable a la que entrevistamos, Mariela Dimec, uh -huh. eh, salió entre el miedo del activismo a que la regulación se pudiese torcer y fuese por cauces comerciales, y eh, su sustituto, ex de Caritas, levantaba alguna sospecha de que no fuese a ir por ese camino. Pero de momento ya hay reglamento eh, de salida para las aso asociaciones y contempla una reducción de una reducción de, las, eh, de los precios de la licencia que, que se demandó por el activismo. Está muy interesante ese tema porque son gente que en realidad eh, nos mira, mira a España a la hora de, de llevar a cabo estas regulaciones. De, después de, de este tema vamos a tratar eh, la, el encuentro entre asociaciones canábicas de, todo, de toda España que se dio lugar eh, la semana pasada en, en la localidad de Simancas, en Castilla y León, ¿En donde, Sí, sí, tuve la fortuna de, de que me invitaran y de, de asistir un, un, un día <ríe> y allí pude hablar con los responsables de la OBA, que es el club que lo organiza, y de las actividades que se llevaron allí a cabo y un poco pues, hablar con la gente que, que se dio cita. En este, en este evento tan tan canábico. Eh, perfecto, perfecto. No sé si nos quedaba quizás eh, alguna novedad con la regulación en, en Alemania que no hayamos comentado. ¿Alguna actualización por ahí? O este lo pues, dejamos para el próximo episodio. Creo que eso será, merece la pena esperar un poco porque se están moviendo las cosas en Alemania. Y, y parece que no, no como nosotros quisiéramos, bueno, como se estaba esperando de que, de que esto fuera así. A ver, se está moviendo para otro lado que no vamos, vamos a esperar algo confirmado entonces. Sí, vamos a, a esperar a, a confirmar esto. Pues hasta aquí con el sumario, vamos a lanzarnos un poco con, con esta proposición del cáñamo. Bueno, destacar que, que, que no, no la firma no la firma el PNV no ha del el PNV, pero Benny sí que ha tenido acceso, sí ha tenido acceso a eh, una petición del PNV, eh, ¿cómo ha sido? Sí, una petición del, eh, del PNV, una pregunta en sede parlamentaria para recordar eh, el asunto del, CB, del cannabis de uso terapéutico, que todavía a estas alturas pues, no se ha regulado, seis meses después de la, de la propuesta y de, de haber escuchado todas las... Mmm, las aportaciones que hicieron lo, los ponentes en, en sede parlamentaria delante de, de los grupos políticos y a los cuales se les interpeló, pues se llevó a cabo todo este, este proceso para llegar a algún sitio y todavía no se ha llegado a ningún sitio y esto es un poco lo que está reclamando. Había este seis de tiempo y ya han pasado. Correcto, pues... Hasta aquí el sumario y vamos con, vamos con esta propuesta de regulación que firman, que firman el resto de grupos que junto al PNV venían apoyando tanto la regulación medicinal como con las conversaciones del cannabis, como en alguna posición diferente en este caso quizás de, del PNV que no ha firmado. Entonces, con las entidades firmantes Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, eh, la propuesta principal se centra en los ejes de pedir la regulación integral del cannabis como punto número uno. Este es muy clave porque a partir de él se des, va a desplegar la particularidad del cáñamo, pero eh, se pide la regulación integral del cannabis con objeto de dar seguridad jurídica a las actividades de producción, comercialización y consumo de productos derivados del cáñamo. Ya se va a entender que por esta excepcionalidad que se le está dando constantemente al cannabis, es muy difícil introducir eh, el cañamo en, en una situación agrícola normal. Entonces, al final, a lo que va a aspirar, vamos a ver eh, la propuesta. La propuesta le va a pedir a la AMS, que eh, la Agencia Española del Medicamento, que finalmente es responsable del texto legal que define las condiciones de producción eh, posibles de la planta, eh, que se acoja la sentencia de la, Unión Euro de, de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Justicia de 2020, en la que eh, se dijo que no, no se podía limitar por parte de los Estados miembros eh, el CBD. De hecho, se, se hizo así, ¿no? O sea, realmente eh, Europa ya ha dicho que sí es legal. Entonces, lo que está pasando es que mmm, la, la legislación en España no se puede mmm, sobreponer a la legislación europea, está supeditada a ella. Efectivamente, efectivamente, aunque es verdad que no está esclarecida la legalidad del alimento, sí que está esclarecida la legalidad del comercio, entonces, cierto es que se vende todavía el CBD como hierba, eh, como hierba aromática, producto aromático, no para el consumo, no para el consumo, no, pero sobre todo la flor, que era en este caso, pero eh, sí que se garantiza la libertad comercial. Entonces, eh, efectivamente... Aquí ya hay un tema de supeditarse a la, la normativa europea, que está por desarrollarse, pero la jurisprudencia ya ha interpretado que la normativa permite el comercio de cero. Entonces, eh, realmente lo que está pasando aquí es que hay un, una especie de cuello de botella o un bloqueo por parte de las autoridades en España o algo así. Efectivamente, efectivamente. En España se define, se define como droga eh, cualquier... Cualquier eh, derivado de una planta de cannabis, como el cáñamo es una cannabis, eh, cualquier derivado de la planta, que no sea estrictamente su fibra para uso industrial, se considera droga. Es una interpretación muy restrictiva, eh, que no tiene cabida ya en la, en la jurisprudencia europea Le decimos que no es ley todavía, eh, no es ley todavía en Europa Europa. Eh, la totalidad de la legalidad del cáñamo, pero sí que se ha indicado judicialmente en este sentido, no, la diferencia entre la ley y la jurisprudencia. Entonces, incluso la Comisión Europea hizo una declaración política posterior a, a esta sentencia tan, tan importante, eh, eh, destacando pues eh, la relevancia que esto iba a tener, que dijo el famoso it's eh, food, not, not drug». Que básicamente es comida, no alimento, y a partir de ahí se abría, se abría la puerta, o sea, es. Es, es comida, o sea, no droga. Droga, perdón, y a partir de ahí se abría la puerta a, a la consideración eh, de, de nuevo alimento y tal, que ya tenía otros requisitos legales y demás. Pero claro, sí, eh, hay un tema de supeditación, supeditación a, a toda esta jurisprudencia europea que se ha sucedido y que destaca en su preámbulo eh, la propuesta, sobre la propuesta. Eh, estaba empezando por, por las peticiones, pero va a recoger un preámbulo muy, muy amplio en el que nos va a explicar esta situación que venimos arrastrando del CBD, que es, estoy contando yo mismo, o sea, lo, va a hablar de la sentencia y va a hablar de la declaración de, de la Comisión Europea y va a hablar del encaje normativo europeo, la necesidad de ir estandarizando y demás. ¿Cómo como debe ser este, este cannabis que, para encajar en la legislación europea? ¿Cuál es la concentración de principio activo, digamos, psicotrópico que tiene este, este cannabis. Es que creo que el, las personas que nos están viendo, creo que deberían saber cómo es eh, lo que se permite, ¿no? O sea, ¿por qué no es droga esto que están vendiendo? Efectivamente, eh, deriva de la planta de cáñamo que la legal... Eh... Solo desarrollaría, porque sí que es verdad que a partir de aquí van a entrar toda una serie de características, hasta unas cantidades legales de actualmente 0,3% de THC que se había subido para este año. Mm. Eh, esto aquí quedaría cambiado en, en el punto 3 de la propuesta, en el que se dice que para España sería un 1% de THC. Pero va en consonancia con peticiones históricas de, de industria y cultivadores, para finales final... Eh, el mercado está más bien controlado por la industria. Eh, eh, la planta rica en cannabinoides eh, tiene que poder desarrollar un porcentaje más elevado de THC respecto a variedades más espigadas, más eh, dirigidas a la fibra. Claro, Entonces, entiendo. Y se recoge claro. esta posibilidad con el 1%, que ya reguló, por ejemplo, Ecuador en su momento con una de las mejores regulaciones de, del cáñamo por sus posibilidades agrícolas hasta el 1%. Estamos hablando de cantidades absolutamente minúsculas de, del principio activo de, del cannabis. Un uno, es que cero, si, si 0,02 es poco, uno, el 1% también es, es poquísimo. no Dudo que a ninguna persona pueda afectarle un 1% de porcentaje de, de THC. En el BD mayor simplemente ya repeliría cualquier posibilidad psicoactiva. O sea, no, no es psicoactivo... Y, y por lo tanto, pues es un margen agrícola mejor con el que trabajar aquí muy bien la propuesta. O sea, claramente es un margen con ninguna psicoactividad y, y, y, y... es una cerveza, es una cerveza sin alcohol, digamos. <risa> claro, no es una cerveza que sabe a cerveza, huele a cerveza, parece una cerveza, pero en realidad, pues es un refresco. <risa> Pero igual con el 1% sabe mejor, ¿no? Con el que con el 03. No, pero eso que has dicho abrir la eso, posibilidad de la flor. Eso que has dicho al respecto de que se hace porque la, el 1% va a afectar a la planta de forma que va a tener más flores. O sea, que una planta que tiene más flores es la que tiene el 1%. Y las otras que están destinadas a, a hacer fibras, pues mmm, son más espigadas y tienen menos flores, por lo tanto hay menor margen de beneficio, ¿no es así? Sí, pues beneficio sí económico y posibilidades posibilidades de utilizar al final para de utilizar la flor, ¿no? Porque, claro, si, si el cultivo está limitado en que la flor no puede sacar las propiedades que necesita, no es un poco ridículo porque se busca para esas propiedades. Uh -huh. También eh, me habías comentado antes que... Uh... A esto me lo ha comentado Arnau fuera de cámara, pero parece ser que el cannabis de CBD tiene dos eh, procede de dos fuentes, ¿no? no una es in industrial y otra es agrícola o algo así. Eh, bueno, la producción eh, puede ser eh, agrícola y pasar a, a una industria o la misma industria puede poseer eh, las dos fases del de, del proceso uh -huh. eh, en este caso pues el mercado suele estar controlado suele estar controlado más por la industria que tiene que atravesar determinados permisos y tiene más posibilidades eh, la reducción de estos permisos y la facilitación de, de, de el acceso de agricultores pues es una de las cuestiones que pues por ejemplo se podría dotar con con esta ley Verdad que no, no lo menciona la ley, eh, no habla estrictamente de esto, pero sí que habla de facilidades ¿no? y de, de, de permisos agrícolas transferidos a la comunidad autónoma y que pues en principio ¿qué significa eso que el agricultor va a poder eh, acceder y muy importante, la comunidad autónoma eh, la pro a propuesta de esto haría los, haría los análisis. O sea que sería una cosa regional. Bueno, y más que en regional centralizada por parte de la administración, de forma que el agricultor, que es otra de las barreras de ahora, no se tenga que enfrentar a permisos fitosanitarios, que son caros, para poder acceder a la producción. ¿No? Pues una, son otras características, barreras de acceso, por los que la producción se las queda a la industria. Recordemos que ahora mismo el cultivo de, del cáñamo está atravesando un, un mar de problemas, eh, se están incautando plantaciones enteras, eh, están arruinando a mucha gente que había invertido mucho dinero en organizar un cultivo legal y esta ley podría, si llega a algún sitio, podría ayudar a esta gente eh, o por lo menos esclarecer el, el, el marco en el que se encuentran, ¿cierto? Eh, desde luego las incautaciones... Y, y procesos judiciales que vemos pues pues no animan a nadie a entrar a un cultivo que al final es de valor ¿no? y que está en disputa pues va a poder trabajar con él bueno pues esperemos que, que esta legislación avance y de todas maneras en este programa eh, seguiremos muy de cerca todo el desarrollo de esta de esta nueva de esta nueva normativa hablamos ahora del epidiolex eh, Arnau pues eh, entramos con ello. Eh, con el Epidiolex, el proceso eh, ha sido un poquito más, eh, menos reciente, ¿no? Pero es importante destacarlo porque la compra se produce a final de, a final de año. Eh, tengo aquí una noticia de, de Economía Digital en la que eh, nos habla de, de la compra por Jazz Pharmaceuticals del... De, de de Epidiolex, que pertenecía a GV Pharmaceuticals, que el nombre entero creo que es Green White Pharmaceuticals, pero no, no voy a pensar con eso. Eh, el 29 de diciembre de 2022 nos revela Economía Digital eh, la compra de, del fármaco que se convierte en el, en el fármaco con más facturación de, de, de la mía que lo adquiere y es el fármaco de más facturación. De, de eh, GV Pharma aquí en España. Vamos hacer, un, un fármaco que vale dinero, vaya, por no hablar aquí con palabras. Un fármaco que está, está de los más eh, cotizados ahora mismo por la industria y, y es la punta de lanza de, de, esta, de esta empresa, ¿vale? Farmacéutica España. Bien, esta empresa farmacéutica tiene la característica más eh, Mar que es la que va a absorber a Green White Pharmaceuticals, quedarse con el Biolex, va ¿vale? a comprarlo, que tiene la característica de que ha tenido eh, movimientos en su consejo de administración pues muy relacionados con muy relacionados con la administración pública. Entonces, eh, tendríamos desde el caso de, de eh, Solchaga que eh, que bueno, fue fue ministro por fue ministro por el Partido Socialista y es uno de los consejeros. ¿Es la farmacéutica, eh, es, Solchaga? Actualmente. Actualmente está en la mesa. Sí, es una lista pública eh, que podemos ver. Si vamos a Mar farmacéutica, si vemos el Consejo de Administración, tenemos una lista pública donde encabeza eh, el presidente eh, investigador José María Fernández Sousa, pero luego... Eh, vamos a ver, y habrá otra serie de investigadores en, en esa junta ejecutiva, pero luego vamos a ver a, a mucho, político, eh, mucho político que también participa. Tenemos a, a solchaga que, que pues ya digo, fue ministro, fue ministro por el Partido Socialista, a Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa por el PP, aunque era independiente, y también... Eh, posteriormente pues estuvo metido en, en otras industrias de consejero, tenemos a, a Rosa María Sánchez Diebra que, que fue secretaria de Estado, que estuvo en la oficina de patentes, entonces gente relacionada con, gente relacionada con eh, altos cargos públicos, ha estado, ha ocupado altos cargos públicos, entonces no es de extrañar que pueda mantener relaciones posteriores y bueno ya sabemos que no es que se pueda eh, decir que, porque pues, eh, llevan más años, no sabemos el seguimiento exacto de esto, que sea una puerta giratoria de, de eh, manifiesta, pero pues, la, sospecha, la sospecha de que, pues obviamente, los intereses están en cuestión cuando los, eh, los, eh, las mesas ejecutivas se componen, pues, eh, por, por gente que ha tenido tan altos cargos y que puede mantener relaciones con los partidos que mantienen el poder y, y demás. Entonces, pues, pues bueno. Eh... Una, una cosa que quería aportar es que eh, hace tiempo estuve haciendo un reportaje sobre el Epidiolex, eh, preguntando por farmacias cuánto costaba esto y la, lo que me dijeron las personas que trabajaban allí es que la Epidio Epidiolex solución de 100 mililitros Costaba más o menos 1.190 euros. Eh, y que es un medicamento que no es fácil de encontrar, ni por farmacéuticos profesionales. O sea, es una cosa que te tienen que que se está dando a muy, a muy pocas personas. Desconocemos a qué precio lo está pagando eh, el sistema sanitario español, pero, pero ya se administra por la vía de la, de la farmacia hospitalaria. Esto es que te lo prescribe el médico del hospital y solo te lo pueden dar a través del hospital, que es una de las vías un poco criticadas de acceso por los pacientes porque eh, implica trámites y demoras eh, el no poder el tener que obtener un acceso o un hospitalario al, al medicamento. Es igual, es igual que los opiáceos, si no me equivoco, que también va por farmacia hospitalaria todos no algunos necesitan farmacia te lo dan vamos tranquilamente varios de hecho sí pero supongo que la, la morfina por ejemplo sí que habrá que conseguirla ahí supongo que no, sí no, vamos porque <risa> la morfina tiene más nombre pero alguna vez que alguna vez que le he mirado los los opiáceos a mi abuela llevan el el anti el anti eh, no lo diré eh, y una sobredosis. Luego no, no me va a salir la palabra, pero bueno. Que llevan la contra también, llevan el contraproducto. Te eh, pierdo el hilo. Eh, no obstante, no sabemos a cuánto lo pagan. Sí que es cierto que en el mercado en mil euros, en mil euros eh, estaría mil dólares, perdón, que no está la cotización ahí muy. Estaría, ya, ya digo, la, las personas estas me dijeron que 1.190 euros. 100 mililitros. Es que estamos hablando de un bote que es así. Sí, sí, sí. sí Esos precios he visto yo buscando un poco, eh, intentando comprarlo, ¿no? Eh, a ver qué, qué me costaba y tal. Y, y lo que no sé es lo que pagará la administración española. Pero claro, estamos hablando de quien le pidió el lexes CBD en, en un alcohol. O sea, para que esté ahí diluido. Entonces, pues, eh, el proceso de reflexión sobre si... Si, sí, en fin, eh, no se va a hacer una investigación pública de, con, con la planta para poder hacer preparados y sustituir un medicamento que te están metiendo una patente de un sobrecoste elevadísimo sobre la producción, cuando además el medicamento está, está financiado eh, como, de, como de medicamento huérfano, con una consideración de que es un medicamento para patologías que se dan poco y que y que por lo tanto merece financiación pública. Entonces se le da uh -huh. la financiación pública, pero luego se le paga el, un sobrecoste por la patente cuando el producto es CBD en un alcohol. Y todo esto se va al bolsillo de Jazz Pharma. Ahora, antes, GV Farmacéutica. Y pues, de su filial, Mar Pharma, que es la, la, la que ha absorbido. Sí, Mar Pharma es la española de Jazz Pharma, que es estadounidense, efectivamente. son un uh -huh. también... Sí, y son propietarios ahora también del Sativex, ¿no? Se quedaron, se quedaron toda entera la, la CV Pharma. Eh. También, eh, también tengo un dato al respecto del precio del Sativex de esta misma vez. Eh, y me dijeron que la solución bucal costaba 500, 510 euros eh, a, una, a un porcentaje de 2,5 o 2,8. También solo para conseguir en farmacia hospitalaria. O sea, que es que son medicamentos que valen un dineral, o sea, no es una cosa que una persona normal se pueda permitir, aunque estén... No, no es verdad que te lo dan por farmacia hospitalaria, pero, pero también te está también te está o sea, le está costando mucho dinero al Estado, entonces, hmm. eh, aquí hay un tema muy grave. Desde luego. Eh, ¿Continuamos con el informativo? Eh, no, 1, 2, sí, 3, que, 4, 5... Vemos el tema de, de, del Epidiolex tocado, creo. Bastante bien, además. Mm. Y, y pasamos... perdonad Máquinas expendedoras. Ah, muy bien. Y Benito nos va a hablar un poco de ese fenómeno de aparición de las máquinas expendedoras por todo Madrid. Sí. Sí. Eh... Durante este mes se ha hablado bastante al respecto de, de este tema eh, en redes. Yo me enteré por, por redes y resulta que es que la policía a principios de mes de febrero eh, ha incautado 40 máquinas expendedoras de cannabis en Madrid. Y la gente puede pensar, ah, pues estaban vendiendo cannabis en máquinas expendedoras, pero según la empresa eh, se trataba de, de productos de CBD. Eh, y bueno, la cuestión es que estaban en sitios públicos, de, en estas máquinas expendedoras, pues como todas las conocemos, son máquinas de vending, puedes echar dinero y sacar, en este caso, un paquete cuadrado de estilo paquete de tabaco con, eh, con yo imagino, eh, preliados de CBD. Es que realmente no, no se da mucha información al respecto de cuál era el producto. Sí que venían una caja de, de, de este tamaño, retractilada, pero no dice realmente, pues eran. No sé, no dice eran cigarros li liados de, de, de. CBD. Lo que sí se hace mucho hincapié es que era cannabis. Y esto mmm, puede llevar a un error, porque realmente, si es, si realmente es CBD, es lo que estábamos hablando en nuestro primer, en el primer tema de este programa. Que mmm, si es CBD es legal. S eh, con la salvedad de que si es, si esto es un producto para fumar. Entonces sí está fiscalizado, según lo que ha dicho Arnaud, ¿cierto, Arnaud? Eh, no se puede dirigir el producto para fumar, pero no está fiscalizado. Uh -huh. Sería un poco el matiz, ¿no? O sea, no llega a estar fiscalizado, no. Solo está fiscalizado el THC con molécula, pero el CBD no está fiscalizado, pero eh, no se puede vender, no está autorizado para, para el consumo, su venta para el consumo. Claro, sin embargo, el tratamiento que se ha hecho de, de esta incautación por parte de los medios de comunicación, incluso a nivel nacional, esta noticia ha salido en El Mundo, ha salido en Telemadrid y ha salido en diarios locales de, de Madrid, de la zona de, de Móstoles. Nosotros llegamos hasta esta información porque la, el grupo de la policía local de Móstoles sube una serie de capturas a una serie de fotografías y de material gráfico a, a Twitter Diciendo que, que han incautado máquinas que vendían cannabis en la calle, que estaban en, no sé, se le ha dado un tratamiento como si esto fuera la desmantelación de algún tipo de cártel de la droga. Y en realidad pues eran máquinas que estaban en, en lugares donde tenía, necesitaban eh, ser activadas por el, por el dueño eh, y eran en otros locales en los cuales hay ya barrera de entrada para que no entren menores porque dentro se vende alcohol o se vende tabaco y son lugares de ocio nocturno, ¿no? Entonces, este, el, el tratamiento que se hace por parte de, por ejemplo, el diario, este diario Noticias para un Municipio, <risa> es, eh, podemos hablar sobre qué, qué ha pasado aquí, por qué se han llevado las máquinas o también podemos hablar de por qué eh, se trata a... Esta, esta incautación, que realmente es, está envuelta en bastante incertidumbre porque el producto que se ha incautado no se sabe muy bien si es legal o no es legal, pero mientras tanto se la han llevado, eh, para pasar a, Dios mío, están vendiendo, están vendiendo droga a los menores. Eh, porque, francamente, eh, el tratamiento que se hace en este diario eh, <risa> es como... Voy a leer un párrafo, si me permites, Arnaud. Algunas de esa desinformación que queremos saberlo. Sí, sí. Eh, eh, dice aquí, de cara a los consumidores, los consumidores son eh, las personas que compran marihuana, creo. Eh, dice, eh, de cara a los consumidores, la empresa comercializadora de las máquinas insiste en, que es, en su página web que se trata de productos de uso terapéutico Llegando incluso a realizar peligrosas afirmaciones como que reducen el consumo de fármacos o que las ventajas que aporta son infinitas a modo de reclamo comercial. Eh, no sé, ¿no? no parece que alguien fuera a afirmar estas cosas con un mínimo de criterio, vamos, porque, pues hombre, son, tienen un matiz ahí. Sí, sí, ha juntado, ha juntado muchas cosas, ha juntado muchas cosas, ¿no? se ha nutrido de, de sus prejuicios, de la propaganda sobre el CBD y, y de las películas y de las películas policíacas, ¿no? y ha montado ahí un buen artículo de desinformación. Sí, porque además eh, es, eh, solamente menciona la palabra CBD en la última línea del artículo. En la última. O sea, ahí es como... Pues a la página leída, ¿no? Y puede ser que sea CBD. Claro, Punto. claro. puede que esto sea hasta legal. Hasta luego. Eh, es, es tremendo, es una especie de, de confabulación todo, es como, no una confabulación sino una, eh, una fusión entre muchas cosas que da lugar pues esto, a lo que dices, a desinformación y a que se criminalice a mucha gente por nada realmente, porque esto es lo que estábamos hablando al principio de, de que si es, si es CBD es cerveza sin alcohol no hay problema, nadie se va a emborrachar bebiendo cerveza sin alcohol no sé, no sé cómo lo ves Arnaud. No hay ningún problema, ya se ha demostrado que la contrapartida de, de una cantidad mayor de, de CBD, que de THC, anula las posibilidades psicoactivas de este. Aún así se trabaja con márgenes muy escépticos con esta premisa y muy, eh, muy, conservadores, muy conservadores. Muy conservadores y muy, no sé, ciegos ante entre las evidencias que dicen, solamente la evidencia de que esto no, no produce un efecto psicoactivo, ya no digamos de que tenga algún tipo de aplicación terapéutica o que, no sé, a, que a alguien le pueda servir para relajarse de alguna forma. Yo las veces que he probado esto, a mí no me ha gustado mucho, pero entiendo que haya gente que le guste, lo vapee, lo, no sé, eh, lo quiera comprar y lo quiera consumir porque en realidad, pues... No es peor que un cigarro de tabaco de toda la vida. Eh, hace muy poco, estos, eh, hace quizás un año o dos, el CBD estaba siendo puesto a la venta en, en estancos normalmente y tampoco, a ver, en aquel momento sí que era una cosa que produjo impacto, pero a día de hoy, pues, hay tantos locales donde se vende CBD que ya es una cosa, yo lo veo como mucho más normal que que en ese momento. Eh, antes hemos estado comentando al respecto de cuando de cuando se, se empezó a vender en los estancos y hubo cierto cierta discusión al respecto. Y que al final, pues, parece que la, la patronal del tabaco dijo que ni de, ni de broma hacían esto, ¿no? Arnaud? Bueno, más que la patronal es que es del Estado, la tabacalera, pero sí, sí, se les dio se les dio aviso penal y bueno, pues parece que ahora con esta noticia se vuelve a poner una especie de aviso informativo, este de la opinión pública penal, ¿no? Pero claro, destacar que de penal nada, en todo caso ahí pues sí que puede haber temas en que no se puede vender para el consumo y habrá que ver qué tal, pero de penal nada. Volvemos con eh, nuestro último tema, que es, no es otro que la, la reunión y de, de hermanamiento entre, entre asociaciones canábicas que se ha dado este fin de semana pasado en Simancas, en Castilla y León, la provincia de Valladolid, eh, con la ocasión de, de celebrar los siete años desde la apertura de este, de, del club social de, de Simancas, que se llama La Oba y... Hemos tenido oportunidad de, de participar en este encuentro entre asociaciones canábicas de toda España que se dieron cita allí para celebrar no solamente el cumpleaños de la asociación sino también el de, el de Rafa, su presidente y un socio antiguo también que estuvo allí para eh, juntarnos todos, vernos las caras y saber quién es quién en el, en el activismo canábico por lo menos de la gente que estuvo allí. Se llevaron a cabo charlas, hicieron talleres, hicieron visitas por el pueblo, que es un pueblo maravilloso, muy pintoresco y muy bonito. Eh, y creo que tuvimos una oportunidad muy buena de, de entablar conversaciones con esas personas que, que realmente eh, tienen eh, al, a la regulación del cannabis un... ¿Qué tuviste? Un interés. Qué, itinerario, ¿Qué itinerario tuviste? A ver, yo es que estuve poco, yo estuve solo un ratito porque era un fin de semana y tenía, tenía muchas cosas que hacer, ya sabes, estamos preparando nuevo cannabis y hay que, hay que dormir poco y tener poco tiempo libre. Así la que, la que, bien, tiene nadie que, breve. Claro, claro. Yo eh, empezaron el viernes, el viernes que era, si no me equivoco, eh, día 4. No, el Sí, claro. El viernes día 3, el sábado 4 y el 5 se, se levantaba, se levantaba el campamento. Correcto. Sí. Eh, y ya os digo, pues estuvo, estuvo todo genial. Tuvimos. Eh, yo fui solo el sábado, sé que el viernes era pues como la llegada de la gente, tal, pues encontrarse, eh, tomarse algo, y entre que haces una cosa y otra se te hace de noche. Al día siguiente empezaron el día haciendo unas, unas charlas sobre regulación y sobre, sobre legislación del cannabis, que estuvieron allí varias personas conocidas, varios rostros conocidos como Ana Fuera o Beatriz Macho, que estaba allí mismo. Ana Fuera se, se conectó por... vía streaming. También estuvo un representante del de, de partido canábico Luz Verde. El... ¿Cómo se llama este hombre? Mincho, nosotros le conocemos por Mincho, colega. Eh, Joaquín Les, Joaquín Les Acosta. Fermín. Fermín, Fermín, Fermín Les Acosta, sí. Estuvo también por vía streaming y estuvieron allí las compañeras contando sus experiencias y contando los progresos eh, y las peticiones que se tiene el movimiento canábico, por lo menos aquellas personas que estaban allí concentradas eh, al respecto de, del cannabis, pues que habría unas 30, 40 personas. Todas representantes de, de distintas asociaciones, de la MEC, de los Oyo Cogollo, de, de la propia OVA eh, eh, y otras, muchas de la sobre todo gente de la zona, de, de Valladolid y de, y de tal. Pues nada, hicieron visitas al archivo histórico que está allí en, en Simancas, eh, hicieron talleres de. Eh, de hacer cremas, es que no sé cómo se llama, talleres de cómo se hacen cremas y ungüentos con, con cannabis, hicieron eh, una, un concurso, una cata, eh, y un concurso de chistes también. Claro <ríe> eh, ¿Cómo? No, para ti, nada, no, sigue, sigue. No, no, no, no tuve oportunidad, es que ya te digo que yo solo fui un rato y hubiera estado, hubiera estado bien quedarme, quedarme más tiempo porque... Eh, Tuvimos la oportunidad de hablar con, con Maite, que es la, la presidenta, bueno, la, sí, la presidenta junto con, con Rafa. Tienen los dos la, la presidencia de la, de la OVA. Y a ver si tuviéramos oportunidad de ver esa pequeña entrevista que le hicimos, eh, que es muy cortita y donde se puede ver como Marte, Maite Payet, que es eh, representante de mujeres canábicas y mujeres antiprohibicionistas. Eh, como nos contaba ella misma, cómo era, cómo era la, las, cómo eran las jornadas, ¿no? Pues la OVA cumple siete años, los cumplió en noviembre, hasta ahora no hemos podido celebrar, pero llegó la hora, porque llegó la hora porque todos estamos bien y porque el activismo sigue para adelante. Así que siete años de la OVA y los que vendrán. ¿Y qué tal? ¿Cómo se está desarrollando la cosa? Pues acabamos de acabar la comida de hermanamiento, una comida de cultivadores, de gente de asociaciones, venida de todo el estado, sobre todo, sobre todo de Castilla y León, que es de donde han venido la mayoría de las asociaciones. Increíble, hablando, compartiendo, maravilloso. ¿Qué más cosas vais a hacer hoy? Pues mira, a partir de ahora vamos a hacer una visita guiada al museo, al archivo general de Simancas, perdonadme. Wow. La guía turística de aquí, de la Villa de Simancas, nos va a contar unas anécdotas sobre él. Es uno de los puntos más bonitos de nuestra geografía y de nuestra arquitectura. Después veremos una de las puestas de sol más bonitas de Castilla y después haremos la séptima cata popular de la OVA en defensa del autocultivo. La haremos en la Peña del Tabardo con merienda cumpleañera y como todos los años con todo lo que hace la OVA. La bota al revés, el chiste, el brindis... Lo de siempre, Benny. Qué bonito, qué bonito. Y estáis aprovechando... Tengo entendido que estáis aprovechando también el aniversario de la OVA para celebrar más cosas. Sí. Este año es que es un año muy emocionante para nosotros. Celebramos los 70 años de don Julio Merino, socio fundador de Cannabicune en los años 80 en Valladolid, activista pionero y que lo ha pasado muy mal y lo está pasando muy mal, así que cumplir estos 70 es un orgullo. Los 60 de Rafa, preside la OVA, mi chico, mi pareja, que os voy a decir. Y, bueno, estamos súper encantados. Es que no podemos estar más felices. ¿Qué le dirías a los chicos de que vean esto y para el año que viene o para cuando sea? Que vivir un encuentro en el... En el mundo en el que vivimos nosotros, que es territorio Comanche, es vivirlo en Simancas. Aquí tenemos una especie de Tincontán, veniros a conocernos. Esto es verdadero activismo, de verdad. Nos pagamos las comidas de hermanamiento a Escote y hacemos lo que queremos hacer, una red canábica, porque sin ella creerme que no vamos a llegar a los políticos, ni a ninguna parte. Esto es lo que hay que hacer. Unión, nuestro propio argumentario común, defender nuestros derechos y hacerlo juntos. Luego, eh, buen encuentro para la comunidad y, y darse un poco de feedback ¿no? cultural y, y bueno también del activismo aunque sabemos que nuestro activismo no está tan movido como el de Malta que se había llevado un susto de última hora tú sabías cuál era el susto, ¿no, Bení? Sí, sí, ya te digo. Eh, cuéntanos, cuéntanos al respecto de, de Malta. Pues mira, había antes una, una autoridad del cannabis que se llama Mariela Dimec a la que habíamos entrevistado que no sé si sabrás qué le ha pasado. No, no tengo ni idea. Pues la han destituido y eh, sembró el pánico durante, durante los últimos meses de, 2000, de 2022. Eh, sembró el pánico la situación eh, de su destitución. Bueno, el mes pasado, diciembre, eh, y, y finalmente el activismo parece que se queda tranquilo con declaraciones de su nuevo representante, de la autoridad del cannabis, Leonid Mackay, que pese a venir de entornos conservadores de gestión, se temía por su pasado de Cáritas, eh, eh, sí que aborda y acepta los planteamientos de, que venía teniendo Mariela Dimec, de pues, eh, el usuario primero, sin estigma y, y sin ánimo de lucro. Sobre todo por el aspecto sin ánimo de lucro se preocupaba el activismo en Malta, ...por si eh, hubiese contactado eh, farmacéuticas o pues algunos intereses eh, industriales, empresariales... En, ...en entrar a un mercado que se preveía para las asociaciones. Finalmente saldrán ya las licencias de las aso asociaciones y también se concede, eh, Macaida, una entrevista a, a Lobin Malta en la que explica cómo recorta el precio de las licencias, que era el último, el último toque de polémica eh, que había habido en Malta, que no se entendía cómo unas organizaciones sin ánimo de lucro iban a tener que pagar 8.000 eh, euros anuales. Estamos hablando de que en Malta el salario mínimo es inferior al de España. Eh, 8.000 euros anuales, una licencia... Eh, una licencia eh, para abrir una asociación sin ánimo de lucro. ¿no? Este tema era una roca en, la última, eh, en las últimas novedades sobre cómo se iban a sacar eh, los permisos para hacer las asociaciones. Recordamos que en Malta ya es legal, pero la asociación requiere de un reglamento, de una digamos ley de rango inferior en la que se desarrolla cómo se abre asociación, aunque ya se ha dicho que va a ser legal. Entonces, en este, este rango, esta ley de rango inferior que, está, que se está desarrollando, es la que pues eh, vemos que se modifica ahora a 1.000 euros la licencia en vez de 8.000. Este tema era un poco roca. Incluso avanza Macai para lo lobby en Malta, muy interesante, que eh, podría reducirse a 500 para eh, asociaciones de máximo 500, 50 miembros. O sea, con menos de 50 personas podría reducirse la licencia hasta los 500. Ya Claro, de los 8.000 que se planteaban, empezamos a hablar de, a hablar de situaciones eh, más razonables. De tener sí, sí el, ¿no? La base del primer país de la Unión Europea que asente esto legalmente. Muy importante ver qué pues, lo hace con este espíritu de, de, al final, asociacionismo no lucrativo y sin barreras de acceso y tal. Pues parece que muy bien. Y quedan queda en disputa los espacios de consumo, que no se dice nada de ellos todavía. Y... Y no se sabrá pues, todavía hasta que no se, se termine de resolver la reglamentación y se libere entera. Eh, igual se, se ha hecho ya, pero en estos momentos, pero no lo sabemos, Perito y yo. Entonces, hasta que no se sepa la última, última, última hora de la reglamentación en Malta pues no sabemos los espacios de consumo en las, en las asociaciones. Si van a ser, no van a ser, dónde van a ser, cómo van a ser. Y o te la vas a tener que llevar a tu casa. En tu casa y que no te un poco la discusión que tenemos siempre de reivindicar también el espacio público, por lo menos el asociativo, ¿no? eh... Es el, el, el cuento este de. ¿Desde cuándo, lleva, ¿Desde cuándo lleva Malta luchando por estos derechos? Porque tampoco llevan muchísimo, ¿no? O sí. Eh, no, no es una cosa. No es una cosa que yo haya tenido el rastro muy muy de seguido, pero por ejemplo, eh, no había asociaciones canábicas en Malta conocidas o al, a nivel, por ejemplo, no salían los estudios de mapeo de, de asociaciones canábicas que hizo Parés o cuando hablé con Dimec, Dimec me dice que no hay asociaciones canábicas en Malta previas a la regulación. O sea, no, no se da la situación de otros países europeos donde sí existen los, los clubes sociales y tienen... Tienen gente asociada, aunque se declare que el club no participa de actividades de cultivo, ¿no? Que bueno, mm. pero supongo que también tú te declaras así y luego igual una vez cultivas o no, no sé cómo será, porque no puedo. Porque no... ¿Es totalmente el modelo español? Eh, es... Sí, no, porque no está legal, ¿no? Entonces... <risa> adaptado, al, adaptado al, a las situaciones, pero... Eh... Sí, sí, sí. Sí, ¿Son la, las reivindicaciones que se piden para, los, para, la, para las asociaciones, uy, las asociaciones y los clubes sociales de cannabis son, son más o menos los mismos, ¿no es así? Sí, sí, sí. Se está pidiendo, se está pidiendo eh, en toda Europa algo muy similar, que es el acceso a la posibilidad de asociarse, de cultivar mancomunadamente y tal sin ánimo de lucro, que bueno esto sí que es Creo que es un clamor ya desde la reducción de riesgos y daños, el acceso seguro y, y pues sin, sin alguien que se está lucrando de, de por medio, ¿no? Que, mm. que pues eh... no, publicidad, sin incitación, pero con libertad, ¿no? Es difícil mm. porque la sociedad, por desgracia, no <ríe> va, muy, va muy atrasada con este tema, pero... No, te quería comentar al respecto de que entendía este pánico del que has hablado porque el señor este Macay siempre ha estado, y por eso también te preguntaba al respecto de, de cuánto tiempo llevaba eh, Malta luchando por estos derechos, que debe de ser unos siete u ocho años quizás, porque el nombre de Macay a mí ya me sonaba, porque creo que, y a esto viene lo, de, lo del pánico, porque era un señor que se había hecho unas firmas en el Parlamento Europeo para montar un frente europeo contra el estigma, contra la estigmatización, pero... Era representante de, de la Big Pharma y de, y del de conglomerado industrial, ¿no es así? Incluso en Caritas llegó a, llegó a estar relacionado con, con el apartado de drogodependencias, desde un sesgo conservador, o sea, todo lo todo lo mal. Todo lo mal, y había motivo para había motivo para la sospecha. Lo que pasa es que se le pide, igual que la proposición del cáñamo, le pide ahora a la EMS que declare se declare a favor. De, que, de cumplir con la jurisprudencia europea y de, que acabe ya con esta irregularidad que se da en España de no permitirla, de no permitir el comercio de CBD, ellos, eh, el activismo a través de Relief Malta, eh, aprieta a Macay y nada más se le nombra eh, para que declare que él va a seguir con, con, la, con la línea política de pues sin ánimo de lucro, emancipación de, del usuario sin estigma, etcétera. Creo que es lo mínimo, ¿no? es lo mínimo que se puede pedir para este tipo de situaciones y es poner al a poner a la persona en el centro, que es lo que pide, lo que pide muchísima gente, y que mucha gente coincide en pedir eso, ya fuera de, de debates de regulación, legalización o, o despenalización, que la gente que, el, que lo necesita primero esté disponible para ellos, para ellas. Eh, y la gente que, que quiera disfrutar de su propio del desarrollo a la libre personalidad, como hacen en México como dicen en México, eh, tengan esa, esa posibilidad Totalmente, no, no se puede recortar la, la libertad, las decisiones propias que consideran intrusivas en base a estigma y prejuicio pero eh, cualquier, cualquier acto de tolerancia las las eh, tienen cabida en ellas. O sea, no es porque eh, gente de la que no tiene cabida para... Mm, es que hay gente de, de todo tipo y pelaje. <risa> eh, bueno, pues creo que hemos tocado todos los palos de que nos habíamos propuesto para este primer programa. Eh, vamos a ir con el, con el sumario. Sumario de despedida para que con esta etapa eh, luego recordéis todo de golpe. Y, bueno, habíamos empezado por, por la propuesta del cáñamo que, que la firmaban Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Elevaba el nivel de THC del cáñamo al 1%, pedía la regulación integral del cannabis como forma de asegurar que el cáñamo iba a tener por fin un marco legal sin problemas, todos estos que estamos viendo los últimos, los últimos años, ¿vale? un encaje de la regulación integral, pues también el cáñamo y con más libertad comercial y posibilidades agrícolas. Precisamente las posibilidades agrícolas, la comunidad autónoma se encargaría de supervisar los cultivos vía agricultura. Entonces, sería mucho más fácil acceder para los agricultores. Eh, y la AEMS deberá declarar que, de acuerdo con esta propuesta, está conforme con eh, la sentencia europea y su posterior jurisprudencia, que dicen que en la Unión Europea el cañamo es libre de comerciar, libre de comercio. Eh, pasamos, Benny, con, con el Epidiolex, ¿eh, ¿era? Sí, eh, hemos hablado de, del Epidiolex, eh, ese medicamento en base al cannabis que es tan difícil de conseguir y que ha habido cierto movimiento aquí de propiedad entre unas empresas y otras, ¿no? no. Efectivamente, ahora mismo solo lo puedes conseguir por farmacia hospitalaria, eso es que te la dan en la farmacia del hospital, sin sí, con receta, pero no en la farmacia habitual. Tendrías que volver a pasar por el hospital. Y el movimiento ha sido que ha cambiado de las manos de GW Pharma, Pharma, a las manos de Mar Pharma, que es de la estadounidense Jazz Pharma. Eh, características de Mar Pharma, que ha absorbido la sección española de GW Pharma, que contiene el Epidiolex, pero también ha comercializado Sativex, eh, eh, que este medicamento es el que más dinero le estaba propiciando a la farmacéutica, y en el Consejo de Ministros de Man Pharma, que se ha quedado el medicamento, están eh, ex políticos y exaltos cargos. Eh. Hemos hablado también de las máquinas expendedoras en la comunidad de Madrid, donde a principio de mes la policía incautó hasta 40 unidades de estas máquinas de vending que eh, dispensaban. Eh, flores o un producto derivado de, del cannabis que la policía de la policía de Móstoles por ejemplo ha denominado pues eso que vendían prácticamente marihuana al alcance de, de cualquier persona que pasase por ahí la empresa dice que es CBD que es un producto de CBD y de todas formas eh, lo, las máquinas estaban en lugares en negocios donde los menores o no tienen acceso y las máquinas necesitaban uh, ser activadas para poder acceder al producto. Mm, de todas maneras, la policía de Móstoles subió, unos, subió unas fotografías a Twitter y, y montó pues, una especie de, de, de serial con, con de, de, no sé, lo, las máquinas ahí expuestas como si fueran trofeos de caza y eso fuera a la serie Narcos. Y las licencias de las asociaciones de Malta, las primeras legales de la Unión Europea, estarían, pues, a punto de salir con una rebaja, eso sí, como pedía el activismo, del precio de 8.000 euros anteriores, que podría pedir la licencia, a 1.000 e incluso 500 euros, ¿vale?, anuales, 500 euros anuales, si las asociaciones de menos de 50.000 euros, una rebaja muy, muy considerable, que, pues, sí que se amolda más al espíritu sin ánimo de lucro de estas asociaciones y le digo, pues, a las primeras en ver eh, legalmente la luz en la Unión Europea. Hemos tratado también la reunión de asociaciones canábicas en, en Simancas, Valladolid, en Castilla y León, eh, donde se dio lugar una reunión entre asociaciones canábicas eh, para celebrar los siete años de la OBA eh, y cumpleaños de socios y de la, de la Junta de Dirección. Allí tuvieron lugares, pues, eh, charlas sobre activismo, talleres, eh, catas, visita al archivo histórico y concurso de chistes. Eh, pudimos hablar con, con Rafa y con Maite Payet, que son los responsables de, de la OBA, y también estuvimos rodeados de activistas que nos contaron su experiencia y que nos dejaron boquiabiertos con sus, sus, sus autocultivos. Esto es pues todo, no ha estado mal, ¿no? No, ha estado bastante bien. Eh, recordaros que esto es Informe 420, que vamos a estar aquí de forma regular y que este programa está constituido por los periodistas canábicos Arnau Alcaide y yo mismo, Benito Díaz, que dentro de poco daremos lugar, abriremos el medio digital eh, Nuevo Cannabis para seguir haciendo periodismo canábico comprometido y, y reposado. En colaboración con los compañeros de Marihuana Televisión que nos hospedan y nos, y nos producen de forma maravillosa, por cierto. Pues sí, de forma maravillosa con este programazo. Que no, lo digo de, no lo digo de broma, es así. Vamos a ver vamos a ver eh, cada cuánto lo hacemos, estar pendientes, lo seguiremos y, y vamos a seguir presentando la información y a este programa y en el futuro cuando esté en el periódico independiente, Nuevo Cannabis y a Nuevo Cannabis. Muchas sí, gracias. Por... Eh, con Informe 4.20, ¿no? Seguimos con Informe 4.20. Muchas gracias por ver. Buenas noches y buenos humos.